Ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo y les traigo Sony Ranger, ¿ya? Sony Ranger, un juego de Activation por Dan Thompson. ¿Ya? Este juego, como pueden darse cuenta ahí en la pantalla, está ahora en el demo mostrándonos como el espacio sideral por donde vuela nuestra supernave, ¿cachai? Si se dan cuenta, hay un montón de enemigos. Y como Activision siempre ha hecho estos juegos que son eternos, que no hay final, que... Nivel 1, 2, 3, 100, 200, y hasta donde dije, no podía llegar más. Puta, acá, weón, es como la misma historia, ¿cachai? Lo entretenido de este juego. Bueno, a mí este juego, en realidad, me llegó a mis manos, mi viejo, puta, cuando pendejo me trajo un disquete. Donde venían varios juegos de naves Parece que a los compañeros de Pega les gustaba jugar juegos de nave. Y entre medio de esos juegos de nave, tal el Knight Rider también, que es Knight Rider. Que también era de nave muy bueno, lo vamos a revisar después. Estaba este, el Sony Ranger, ¿cachai? Puta, Sony Ranger, y ya los sonidos tan buenos, los colores tan bonitos, ¿cachai? Espacio sidera, sideral, había harto que explorar, ¿cachai? Me gustan los juegos de exploración, como de nave, por, como por ejemplo el Elite Dangerous, que lo estoy jugando ahora, muy bueno. Eh, me me pegaban esta volada de, de, de ver qué, qué hay más dentro de este espacio, ¿cachai? Y me encontraba con zonas que, que tenía que eliminar, ponte tú unas pelotitas que, si ustedes se fijan en la pantalla, aparecen como unas rayas rojas, ¿cachai? Esas rayas rojas conectan con unas cruces, ¿cachai? Que tú tienes que eliminar y al final tienes que desactivar toda la conexión que hay dentro de esa zona, ¿cachai? Tienes que destruir la zona Ranger, por así decirlo, ¿cachai? ¿Y qué es lo que pasa? Mientras destruir la zona Ranger, eh, eh, ahí pueden ver esas weas, ¿cachai? Esas intercepciones. Vaya a estar siendo atacado por estos como interceptores que te siguen para todos lados. Esa nave que parece un trébol. Esa estrellita que está ahí te hace inmortal. Esas weas que explotan, ¿cachai? Y te, te, te tiran miles de balas, ¿cachai? Los asteroides que son naturaleza espacial que anda weando por ahí que tenés que eliminar también y se dividen y más complicado el show. Hay portales que son unos circulitos esos que están ahí. Esos portales que te llevan como en la misma zona range, pero en otra posición, ¿cachai? A este juego le faltó un mapa, huevón, Podría haber sido un mapa. Un mapa, por último, como el que tiene el Defender, que no es malo. Eh, y también está eh, la posibilidad de que te podáis teletransportar del nivel 1 al 7, ¿cachai? Porque hay, hay Warp Zone, ¿cachai? Pero lo más entretenido es disfrutarlo nivel por nivel, que es lo que vamos a hacer nosotros y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿cachai? Hay nivel de bonus, también podemos entrar en un laberinto, ¿cachai? Que, que está dentro del espacio entonces a mí el juego me gusta harto me llama harto la atención más que todo también los colores las letras que están bien hechas donde dice player, level, chip, time está todo bonito, ¿cachai? high score entonces me gusta el juego y vamos a jugarlo ahora en el juego del recuerdo yo sé que no se puede terminar ni una hueá por último terminó el primer nivel 2 y 3 y 4, ¿cachai? pero veámoslo así que partamos con Sound Ranger. ya Buen sonido. Ese sonido es como que el momento que está inmortal. Tiene un momento que parte inmortal. Esas son las órbitas. Las crucecitas que yo decía al principio. Que hay que matar, ¿cachai? Eso te hace inmortal. Y podéis matarlo todo, compadre. ¿Ya? Nosotros vamos a ir siguiendo el rastro de esta, de, de esta línea verde, ¿cachai? Para poder encontrar el, la otra conexión. Miren, ese es un portal que te lleva al nivel 7, ¿cachai? Bueno, a mí me, me lleva al nivel 7 últimamente. Cuando... Lo ideal es no tocar esas pelotas porque eh, la nave explota La nave puta, igual que todas las naves espaciales, es débil ¿Cachai? Eh, ya, estamos listos con este Ya, después vamos a tomar la estrellita, la vamos a explorando por el espacio Lo que sí no he hecho es contar cuántas son Tal vez tienen una, una cantidad, miren, ese es el laberinto que yo les digo Vamos a arriesgarnos a meter el laberinto, lo, lo vamos a conocer para que para que vean cómo es. Ya, ¿qué es lo que pasa aquí dentro del laberinto? Aquí estáis como en una zona muerta donde tenéis que manejar la nave. Eh, con, solamente con la gravedad, ¿cachai? Y mucha gravedad acá y. y tenéis que manejarte así. Y tenéis que comerte como estos no sé qué weas son. Pero.. tenéis que comértelos todos aquí dentro del laberinto. Obviamente tenía un tiempo. El juego con tiempo tenía un tiempo para pa pa pasar cada zona. Ah, son el Ranger. Mira, aquí te la, la pusieron difícil. Ah, buena. Esos eso es como espejitos, ¿cachai? Son como para salir de este laberinto. Yo creo que aquí lo que estáis haciendo es puntaje, ¿sí? Ahora, cuando yo salga de esta zona, el trébol, esa nave como trébol, ¿cachai? Me va a perseguir por todo el mapa hasta matar. Esa nave es inmortal, compadre, no la puedo matar. ¿Cachai? ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a tratar de demorar un poco acá Voy a tratar de comérmelo todo en lo estamos en la raja Tenemos 370 de tiempo Para terminar el, el laberinto de la muerte ¿eh? El laberinto de la muerte, vamos Ya, en, en niveles más, más elevados, ¿cachai? Esas barras son de color rojo. Las tocáis y caga la nave. De una. Entonces igual es un jueguito como de precisión. Vamos. Uh, métete ahí. Ya. 336 de tiempo. Como pueden darse cuenta, jugar por la gravedad no, no es tan entretenido. Ya, aquí salimos. Qué bueno el efecto, ¿cachai? El efecto de salir... Y ahora me va a empezar a seguir el trebol, lo más probable. Ahí está, ¿ven? Lo sabía. Entonces lo que voy a hacer... Va a ser matar rápido todas las huevas que me quedan. Que no tenemos chance de escapar de ese hueón. Vamos nomás. Vamos, vamos a buscar la wea aquí. Voy a arrancar nomás, weón. Y voy a matar todo lo que me falta. O sea... Ya. Me queda poco tiempo Voy a morir por tiempo Ya, ahí voy a morir Dos, uno, pum ¿Completado? ¿La pasé justo? Eso es cueva Pasé el nivel 1. Mira, me alegro, weón. Me alegro que haya pasado el nivel uno. Ya, vamos a jugar el nivel 2 entonces como siempre, nos el juego el recuerdo terminando los niveles al límite. Vamos al nivel 2. Una estrellita. Nivel 2. Un brickness. Otra estrellita. Que bueno, bueno, que bueno que la, la inmortalidad, weón, te la muestren con esa barrita, weón Me agrada Mira, ahí anda esa nave desgraciada, de weón Que sigue hasta el final Es muy parecida a la del Elite Dangerous Que hace poco hicieron contacto en el, en el Elite Dangerous con los que juegan ese juego Hicieron contacto con un... con nave extraterrestre weón. Todos los que juegan ese juego saben que es un universo muy grande Y se parece mucho a esa nave, weón a esa, mira ¿Cachai? Tiene un aire Tengo ganas de jugar a ese juego harto, pero... O sea, lo tengo y todo el show, me compré hasta un... Un joystick bacán para la wea, pero wea, no, no es ni un brillo jugar el Elite Dangerous Si, sí, no tenía un Oculus un sorriso, ¿no? algunos lentes. ¿no? Así que... Así que a, los... a todos los suscriptores me una vaca y comprenme una wea yo sigo jugando ya Ahora Entonces eh, Quería uno nomás Ya, la pasamos Muy fácil, muy fácil No era tan complicado el, el juego, ¿cachai? Es solamente eso, pero ahora sí Ah, ronda de bonus Se va a poner después de la ronda de bonus Que es el nivel 3, se va a poner cuático que se va a llenar de naves, van a empezar a aparecer interceptores interceptores le digo yo, porque son esas naves que no te dejan de seguir pues, hasta que te matan como te le dirigió me recuerda al juego Aquatron no sé si jugaron Aquatron en el... en el Atari 800 era una nave que... que bueno, peleaban en el espacio, o sea, como en el cielo, ¿cachai? y después se metían en el mar vamos a revisarlo después del Aquatron, es muy bueno, muy ¿no? Bonus, bonus level, bonus level. Más probable que aquí me den vida. Ya, vamos bien, vamos a echar el de acá. Ya, otro más acá. Y nos quedaría este. Super supernave espacial, compadre Vamos a ver acá arriba Como suenan las conexiones, weón Listo. una más, acá Listo. El juego a simple vista se ve fácil, pero todavía no, no aparecen enemigos cuáticos Si ¿sí? eso no... Estos, estos niveles como que te dan vida, ¿cachai? Como que te enseñan a jugar y te, y te dan vida ¿Cachai? tengo cuatro naves. Está tan difícil, pues está fácil, ¿cachai? Entonces ahora empieza el satanismo. Pero no vamos a perder no, nuestro objetivo. Nuestro objetivo es destruir todas estas weas. Ahora van a empezar a darse cuenta como van a aparecer muchas naves molestando acá a cada rato, esas weas se autodestruyen, tengo que arrancar de esas weas, ¿cachai? Tratar de eliminar los asteroides. Tratar de eliminar toda la wea. ¿Alerta de qué, weón? ¿Alerta de qué? Tiene un mayorito. Ya, eso para mí alerta, eso para mí alerta, arrancar de esta wea. Ups, casi muero. Oye, tengo ganas de terminar el F15 Street Eagle. Muy buen juego. Cuando chico me terminé todas las misiones de esa wea. Una vez que lo aprendí a jugar, el. el... El, ¿Cómo se llama el F-15, con, con los comandos, aprender a aterrizar, bombardear la raya esa que te hace muy fácil lo, los niveles más difíciles De hecho lo disfrutáis porque tenéis más naves que poder matar Así que vamos a ver si terminamos F-15 estriquito. Está en el, en el estado de juego del recuerdo Mira, invencible, invencible compadre, vamos, vamos, vamos ¿Veis que esa nave no la podéis matar? Mm. Arráncate weón, vamos aquí Oye, no estoy tan mal weón, soy como un Roy Fokker weón de la weón Vamos No vamos tan mal compadre, mira Me sorprendí a mí mismo weón. Oh, weón. Arranca, arranca weón, weón. Uh. Otra vez tú, para Vamos, uh, hasta que me mataron, es costoso, sí, Y saqué vida ¿Qué te creí? Oye, ¿y esa agua se muere? Okay. Ya Acá Vamos Estoy disfrutando Sony Ranger, compadre Estoy disfrutando ah, ah, Vamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está la otra? Acá Vamos Vamos, que se puede Vamos que se puede, weón. Vamos. ¿Todavía quedan? Uh. Puta, y este weón que se destruye a sí mismo, vamos. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Yo sé que vi una por acá. Vamos. Acá. Vamos, vamos, vamos a llegar. La vamos a pasar, compadre. La pasamos. Nivel 5, compadre. Estamos sego aquí en... Eh, zona de Ranger. 6 vidas. ¿Ya? ¿Y ahora? Vamos, vamos. Cada vez se pone más brígido aquí Son zona de Ranger, weón. Todo no el recuerdo. Weón. Estos juegos eran bacanes, weón. ¿Cacháis qué entretenido? Tenía temática... Veamos hasta dónde podemos llegar ¿Cachai? ¿sí? está tan complicado Vamos, vamos a buscar todo esto No, po vamos. Uh, ahí viene uno de esos Que se, que se suicidan, weón Vamos Ya cuando les pilláis les pillá ¿Cómo se llama? La explosión ya no, no es tan complicado. Está bien. Uh, bueno, me gusta matar. mira otra estrellita. No nos vamos a ir a meter al laberinto. ¿Para qué? Poco? ¿Para qué nos vamos a ir a matar otra vez? Vamos por acá. Vamos bien. Vamos, vamos, vamos, vamos. Uh, Chucha, destruí la nave, madre. padre esa weá como rara. No se picó el juego conmigo, weón. Ahí viene la wea Ah, mueren. A los que les gustan los de disparito y navecitas y toda esta weas, aquí tienen un excelente juego, compadre. Uah. Uah. Puta que soy buena, weón. Vamos. Oh puta y choca con un asteroide, weón. Puta, estoy por un meme. Ya, no vamos a dispararle esa weón. Preocupémonos de la hora de la.. De la wea esta que estamos matando, weón. Explota, weón. Vamos. Queda uno acá arriba, queda uno acá arriba. Eso. Pero y de chiquitito Vamos vamos vamos vamos Viene siguiendo esa weá Pero weón ¿Y dónde quedó la cuestión? Puta weón, ¿cachai? ¿Cachai? Ya se puso mala leche Mira, mira esa weá Vamos Miramos también. Vamos, no se puede. No voy a mirar el tiempo. Si miramos el tiempo, nos ponemos nervios y cagamos. Última nave. Oye, cuántas weas son que matar. No, ya no me weas ah. nada. Vamos, vamos, vamos. Misión terminada, compadre Bueno Llegamos al menos al Nivel 5 Ya cacharon Los enemigos De Sony Ranger Está muy bueno Hay harto que explorar En estos mapas de, de, de Por ejemplo El laberinto Pueden meterse Se va poniendo Más complicado A medida que van jugando Así que bueno Mira Después salen esas weas Que te disparan Hacia arriba y hacia abajo ¿Cachai? Salen montones De interceptores eh, puta, esa hueá esa como estrellita que explotaba y te perseguía, puta. Le llega una bala y ya cacharon que se pone más tanica todavía. Esa que está ahí. ¿Para qué decir los asteroides que siempre nos estar cueyando? Y ahora esa cuestión que anda corriendo por arriba y te mata. Sony Ranger. Espero que le haya gustado aquí en el juego del recuerdo. Terminamos algunos niveles y no estuvo tan malo. Activision, gracias por entregarnos este juego de video. Ya pues, espero que le haya gustado y nos vemos en otro episodio del jueguito del recuerdo. Estén bien. Chao.